¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad vamos a jugar el capítulo número 2 de Left 4 Dead o Left 4 Dead. En el primer capítulo habíamos visto tres tipos de zombies. Un smoker, un hunter y un boomer. Acá vamos a ver nuevos tipos de zombies. Ya saben, me pueden apoyar dando pulgar arriba para motivarme más a seguir grabando gameplays. También he subido un video anterior de Dragon Bug en el server 6. Espero que lo vean. Pues nada, vámonos. ¿Qué? ¿Dónde estaba ese boomer? No lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi. Estaba apuntando mi arma, maldito. Uh, wow. uh, me están pasando mi vida. Ahí ya lo vi, visto. vi. Muere tanto. Ah, vamos, te ¿Es en serio. No mames, Boomer, ¿en serio? suena suena como que a a un gran que es eso no? Ah, un tanque. Oh, God, no no no no en serio oh, viene a mí no vale ah, este es un tanque este es un tanque oh por dios no donde estoy donde estoy me voy me voy me voy me voy me voy me voy me voy me voy me voy entregué una ah no Ay, está a mi lado. no no vayan no Ah, no, mami ¡Noooo, no. mami! ¡Gaile! No, en serio, aah ¡Sálgase, sálgase! ¡Corre, ¡Corre, corre, corre! ¡Me matan, me matan! 18 de vida ¡No, 17! Sí, ¡Sienta que me coge todo! ¡Denga, mira, me dejo, mira! Oh, por Dios 12 de vida, ¿en serio? ¿Dónde está cura? ¡Cura! Ah, 12 de vida ¡Gracias, gracias, gracias!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 Eh, también vamos a encontrar la huicha Esta que llora por acá una Ouicha. Ya lo ya lo vi ya. Miren. la que me mató al principio vale muere, muere, muere! o ¡Oh, no o ¡Oh, no no lo maté viene viene directo hasta aquí mátelo mátelo mátelo ¡Ah, que súbete! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Qué suerte ¡Uh! eso me hubiese matado al instante incident It incident power. Nada ya llegamos al refugio Como pueden ver, ya estamos en el refugio Oh, No Oh, le toqué el carro La, nah. eh, pues, le toqué el carro en la, nos no nos asusto justo! ¡Vienen! ¡Entra, Mil! ¿sí? ¡Entra! ¡Entra, malditos! Ya, yo voy a esperar acá y cierro la puerta uh. Bueno chicos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado y se hayan entretenido. No se olvides de suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando estés subiendo video. Y pues nada, nos vemos hasta el próximo capítulo. Chao, chao.